En esta semana en la que hemos descubierto que VOTOS se escribe con V de Venezuela, hay otra noticia que ha pasado más desapercibida. Nuevas filtraciones de Wikileaks han avisado de que el TISA restará soberanía a los estados en sectores estratégicos. Pero, ¿qué es el TISA? El TISA, Trading Service Agreement, Acuerdo en Comercio de Servicios, es un tratado similar al más famoso TTIP, pero de ámbito decididamente global y que se está negociando actualmente entre las principales economías del mundo. La Unión Europea, Estados Unidos, Japón, Israel, Corea del Sur, Australia y también algunas de las llamadas economías en desarrollo, como Turquía, Chile o Panamá. Por cierto, en desarrollo quiere decir países actualmente saqueados, pero con derecho a migajas del pastel. El TISA, en lugar de ser un acuerdo de comercio, como el TTIP, es un acuerdo de servicios. ¿Qué quiere decir esto? Que busca desregularizar y liberalizar el mercado del sector servicios, que, por ejemplo, en España representa las tres cuartas partes del Producto Interior Bruto y es responsable directo del empleo de 7 de cada 10 españoles o españolas. Es decir, que este tratado va a afectar a la realidad socioeconómica completa del Estado. Pero es que va más allá, ya que busca además la privatización de los servicios públicos actuales e incluye una cláusula por la cual todo servicio privatizado ya no podrá volver a ser de titularidad pública. Y esto incluye desde grandes empresas públicas estatales en sectores estratégicos, como Renfe o Correos, a cosas tan pequeñas y cercanas como un servicio de recogida de basuras municipal, y esto es algo fundamental, ya que lo que hemos visto en la trama Gürtel es como gobiernos del PP privatizaban servicios públicos para dárselos a empresas amigas, servicios que ahora están recuperando los ayuntamientos. Bueno, pues bajo el TISA esos servicios no podrían ya ser remunicipalizados. Es más, el TISA permitirá que las empresas demanden directamente a las entidades públicas en tribunales internacionales. Imaginad ahora lo que puede suponer económicamente los costes judiciales a una pequeña localidad que sea demandada por una multinacional ante, por ejemplo, un tribunal estadounidense. Y todo en un tratado que es públicamente secreto. Es decir, que se reconoce su negociación, pero nadie sabe qué es exactamente lo que se negocia. De hecho, y gracias a una filtración anterior de Wikileaks, sabemos que en la primera página de los documentos negociadores se establece que no podrán conocerse sus contenidos hasta cinco años después de la entrada en vigor del tratado. ¿Y qué es lo que dicen sobre este tratado nuestros partidos de orden y gobierno? Pues PP, PSOE y Ciudadanos han votado en bloque a favor de seguir adelante con el tratado dentro del Europarlamento, sin necesidad de dar más explicaciones. Pero, por supuesto, ninguno de estos partidos va a decir nada sobre el TISA. No, por lo menos, hasta dentro de cinco años.